Estación de servicio La Macarena, excelente servicio con la medida exacta, con la medida exacta, ofreciendo variedad en combustibles brío y con el respaldo de Flota La Macarena. Estación de servicio La Macarena, ofrece a todos el galón de gasolina más económico de la región, 8.493 pesos. Sí, 8.493 pesos, el galón de gasolina. Ofreciendo variedad en combustibles brío y con el respaldo de Flota la Macarena, estación de servicio La Macarena, distribuidor de lubricantes y aditivos para su vehículo, visítenos en la carrera 15 con calle 14 Esquina en Granada Meta. Flota la Macarena, mucho más de lo que usted se imagina.